Buenas tardes y un martes más, gracias por vuestra asistencia a este arte. Somos un club de lectura. Para esta presentación me vino a la memoria una novela que vimos hace una temporada. Misericordia, de un ilustre santanderino, entre comillas, Benito Pérez Galdós. Y el tema sobre el que debatimos a posterior... Y muy arduamente por cierto, fue la pobreza Me he permitido recoger algunos titulares publicados en los medios Y extraídos de fuentes fiables, más o menos Ministerio de Trabajo, FACUA, Organización Mundial de la Salud Que dicen así La mitad de las pensiones en España están por debajo del umbral de la pobreza el 49,9% de las pensiones no llegan a 667 euros al mes. Datos del Ministerio de Empleo. En los últimos 10 años, la factura de la luz se ha encarecido un 70%. En el mes de diciembre de 2019, concretamente, esta factura se ha incrementado en 10 euros fuentes de pago. La pobreza energética en España es, desde hace años, una causa de muerte, 7.100 personas, más significativa que los accidentes de tráfico, fuentes de la Organización Mundial de la Salud, copado farmacéutico, ley de dependencia, etc. Para conocer más esta problemática que afrontan miles de personas mayores en su día a día, están hoy con nosotros Gonzalo Barredo y María Ángela Redondo, que pertenecen a la Coordinadora Estatal del Sistema Público de Pensiones, Arco Sur de la Bahía, Astillero, Marina Cudello, Medio Cudello y Villanueva de Villascusa, de reciente formación. Agradecemos que compartan esta tarde con nosotros y sin más preámbulos, les cedo la palabra gustosamente. Bueno, pues buenas tardes, y gracias por darnos la oportunidad en otro sitio más para explicar cuáles son nuestras reivindicaciones, cuál es nuestra lucha y por qué insistimos tanto en un eslogan principal que tenemos, ¿no? El de gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. <risa> Llevamos ya mucho tiempo que gobernara quien gobernara, nuestras pensiones subían el 0,25%. No teníamos motivo para decir que unos se portaban mejor que otros. Últimamente hemos logrado unas subidas de las pensiones, hemos logrado mejorar nuestros derechos... Pero mmm, siempre queda esto al albur del gobierno de turno. Por eso nuestro eslogan de que gobierne quien gobierne nos da lo mismo, porque si nos sacan adelante el plan de, los planes de pensiones públicos, si los sacan para adelante, les saldremos a la calle a aplaudirles. Y si no los sacan para adelante, saldremos a la calle a criticarles. Pero a la calle, en la calle vamos a estar siempre los pensionistas. Un hecho muy importante de la Coordinadora de Pensionistas es que no dependemos de ningún partido político. No dependemos de ningún sindicato. ¿eh? Entonces, toda nuestra actividad es una actividad voluntaria es una actividad voluntaria por parte de decenas de voluntarios que tenemos. En Laredo, Colindres, Santoña, Casturriales, Astillero, Maliaño... Villascusa, Agüero, Torrelavega, Cabezón de la Sal, Santander, Reynosa y habrá un sitio que se me olvide todavía. Pues en todos estos sitios tenemos voluntarios, voluntarios que van, organizan y defienden las pensiones públicas. Y ese es nuestro fundamento, para que lo sepáis. Cada vez que nos concentramos aquí en Astillero, delante del Ayuntamiento, pues somos una representación de los cientos y cientos y cientos de pensionistas que cada lunes se concentran y manifiestan en todo Cantabria. Ya una vez hecha la, la presentación, lo que queremos decir es primero hablar un poco de lo que, a ver, qué es lo que significa para nosotros eh, la pensión como un derecho. Hasta ahora nadie se había puesto... ...a pensar si teníamos derecho a pensión o no... ...porque hasta el año 2010... ...pues normalmente se cobraba... Nos iban, rest... ...nos iban quitando parte... ...nos aumentaban la edad de jubilación... ...o nos aumentaban los años de cotización... ...para cobrar la pensión... ...pero nadie ponía en entredicho... ...el derecho a la pensión... ...hemos llegado a un momento... ...en que tenemos... ...a un montón de gente... ...a un montón de gente economistas de postín, pagados, pagados por los bancos, pagados por las compañías de seguros, en definitiva pagados por todos estos fondos buitres de inversión que son los que se quieren apropiar de las pensiones, que van diciendo y defendiendo que el sistema público de pensiones que nosotros tenemos es insostenible. Una parte, una parte importante... De, de lo que vamos a hablar se va a relacionar con eso vamos a intentar desmontar esa falacia, esa mentira de que dicen de que las pensiones públicas en el Estado español son insostenibles ¿Sí? haciendo un poco de historia podemos decir en España eh, llevamos 101 años con, el sistema, con un sistema de pensiones público en el año 1919 se crea la primera, se reconoce el primer derecho a pensión, o sea, hace ya 101 años. No es casualidad que sea el año 1919, después que en el 1917 hubiera sido la revolución en Rusia y los patronos empezaban a estar un poco asustados y tenían que empezar ya a dar algo a los trabajadores y ahí se crea el seguro obligatorio de vejez, que cuando nace es con una peseta al mes. De, de fondo que debían de poner los trabajadores y los empresarios del gobierno pero que los trabajadores nunca llegaron a ponerlo porque nunca llegaron a tener suficiente para poner esa peseta luego ya, posteriormente con Franco y el fuero del Trabajo pues se, se reconocieron más cosas aparte ya del de derecho a la pensión el tema de desempleo el tema de orfandad unas cuantas cosas más hasta que llega... La constitución del 78, y aquí sí que es importante y nos vamos a detener bastante tiempo a hablar de ello, llega la constitución del 78, que lo recoge como un derecho fundamental, ¿no? Y recoge que es un derecho que dice que el artículo 50, que el Estado proveerá con, a los pensionistas con la cantidad suficiente para vivir dignamente, más o menos viene a decir eso, ¿no? ...pero no refleja en ningún sitio ni la, la cantidad, ni lo que es vivir dignamente, ni lo que es. Porque a lo mejor vivir dignamente para cierta parte de este estado, ¿eh? a lo mejor es vivir en el parque... ...como vivía la pareja la pareja de esta de Oviedo, ¿no? Que vivían en el parque, al que daba vergüenza... Y, y, y, ...y la que les diera el tramo en otro sitio, ¿no? Pues a lo mejor, para nosotros vivir dignamente no es eso. Para nosotros vivir dignamente es otra cosa... Y por eso, cuando hablamos del artículo 50 de la Constitución, decimos que es un derecho que tiene un valor que se dice declarativo, y dice, bueno, pues sí, tienes derecho, tienes derecho, pero una cosa es tener derecho y otra cosa es poder ejercer ese derecho. Una cosa es tener derecho a una vida digna y otra cosa es poder vivir dignamente. Para entendernos un poco. Ahora mismo vamos a recoger firmas, ahí están puestas para que luego el que quiera que lo pueda firmar, y las que pedimos que el artículo 750 de la Constitución deje de ser un derecho declarativo, como el derecho a la vivienda, que luego te pueden echar, pues no, decimos, un derecho fundamental, que nadie lo pueda tocar. Es decir, que la Constitución diga que son los presupuestos generales del Estado los que tienen que abonar las pensiones. Y pensiones dignas. Y la pensión digna, hoy, el único parámetro que tenemos para medirle es lo que dice la Carta Social Europea. La Carta Social Europea dice que no puede haber ni pensión mínima, ni salario mínimo interprofesional inferior al 60% del salario medio estatal, ¿no? Para entendernos. La, eh, en España, los trabajadores cobran de media, de media, ¿eh? 23.500 euros. El 60%, 23.500 euros, son 1.080 euros al mes de pensión o de salario mínimo. Ahora mismo. ¿Eh? Y eso es lo que pedimos. La única referencia legal que tenemos es eso, lo que dice la Carta Social Europea. Y por eso nosotros defendemos pensión mínima igual al salario mínimo igual a 1.080 euros. Igual a 1.080 euros. Y eso queremos que lo recoja la Constitución. ¿Para qué? Para que no sea... ...una política del gobierno que llega, ...que sea una política de todo que tenga que llegar allí... ...de todos los gobiernos nadie se puede echar para atrás de ello... ...es decir, lo mismo que aquí estamos en un derecho de reunión... ...que es un derecho fundamental... ...que nadie lo puede tocar... ...que nadie nos puede echar de aquí... ...porque es un derecho fundamental así recogido... ...que la pensión, su revalorización, su dignidad y en la capacidad para que las personas puedan vivir bien con esa pensión, esté recogido de esa manera la Constitución. Por eso estamos, queremos recoger un millón de firmas para entregar en el Congreso de los Diputados diciéndoles que cambien ese artículo 50 y, dejen de, y se dejen de, de rollos de derechos declarativos. De, no, ¿esto es un derecho? Pues es un derecho para todos y es para acordarlo todos y no hay, y no hay nadie que pueda venir a gobernar y diga que es más importante pagar la deuda externa que en las pensiones por eso digo eh, cuando terminemos si podéis firmar ahí hay pues para nosotros perfecto ahora mismo nosotros en el tema de las pensiones estamos reclamando dentro de nuestra de nuestra tabla reivindicativa el que la reforma del sistema, las reformas que ha habido de los sistemas de pensiones públicos en España siempre han sido unas reformas que han hecho para atrás los derechos si nos han aumentado el periodo de cotización para cobrar la pensión máxima, nos han aumentado el periodo de cálculo para la base reguladora y nos han aumentado el número de, el número de años para jubilarnos, de 65 a 67 años estas reformas para nosotros es muy importante el echarlas para atrás, no es normal que mientras uno se está trabajando hasta los 67 años, el 38% de la juventud menor de 35 años esté mirando. Es decir, esas cosas no son normales. Y como no son normales, exigimos primero que se derogue esa reforma laboral, esa reforma laboral que aumentó de 65 a 67 años el periodo para la jubilarse uno con la edad ordinaria. En este año son 65 años y 10 meses, y en el 2027 serán los 67 años. Estas reformas han ido a través del tiempo perjudicando siempre a los mismos. ¿eh? Perjudicando siempre a los mismos. Siempre alegando lo mismo. En el año 85 ya nos decían ya nos decían que no había dinero para pensiones. Y resulta que desde el año 85 hasta el 2003, el superávit... Fijaros lo que voy a decir, que no es ninguna... El superávit de lo que se cotizaba para pensiones fue de casi de 350.000 millones de los euros actuales. Con aquello, con ese superávit se construyeron hospitales, escuelas, puentes, carreteras, autopistas, esta, el AVE. Todo eso, todo eso se construyó con los superávit que daba entonces eh, la seguridad social en, la, en las cotizaciones para la pensión. O sea, que hemos, hemos hecho, hemos dado, y a pesar de que decían de que éramos deficitarios y que ya no iba a haber dinero, sin embargo, había dinero a las puertas, lo que pasa que lo usaban para otras cosas y ya, no hecho, y ya tenían que ir recortando. ¿eh? En el 97, pues fue otra nueva reforma, en el 2010, 2011, otra nueva reforma, y en el 2013, otra nueva reforma el último que se nos introdujo fue un factor en el 2000, en la cónsula novena del do, de, acuerdo del 2010, ya venía recogido el factor de sostenibilidad. Y en 2013 lo que hace el gobierno de Rajoy es adelantarlo, del año 2027 a 2019. ¿Qué es el factor de sostenibilidad? Pues es una fórmula, es una fórmula, por la cual cuanto más vivas menos cobras viene a raíz de aquello que decía un ministro se llamaba Solchaga que no hace mucho decía que los jubilados vivíamos 12 años de más es decir que cobrábamos 12 años que no nos correspondían entonces este pues fue un ministro ¿eh? fue un ministro y además de ser de los inteligentes porque no ha dejado de entrar por las puertas giratorias de Iberdrola el, el, el, el BBVA y alguna cosa más por ahí ¿no? o sea Debería ser bueno para ello. Nosotros, las reformas, las queremos, queremos que desaparezcan esas reformas. Queremos que las reformas que se tengan que hacer sean reformas pactadas. Pactadas con los pensionistas. Pactadas con los agentes sociales. Que sean unas reformas que no, que de, que de ninguna de las maneras sirva para disminuir la capacidad de los pensionistas para poder vivir, sino todo lo contrario, porque luego nos dicen eso, que somos insostenibles, que vivimos años de más, que esto no hay quien lo aguante, que viene la generación del baby boom. Entonces dice, bueno, ¿y todo eso qué es? Y dice, nada, eso es, que no que no va a haber dinero, que no va a haber dinero, que vais a quedar sin pensión. Y yo, joder. Y entonces, claro, hay, hay economistas de derechas que piensan así, pero hay economistas que desde otras posiciones dicen, no, eso es mentira, y eh, vamos a ver. ¿Cómo puede ser, si cada vez hay más dinero, cada vez hay más dinero, ¿cómo, eh, cómo se puede decir de que no hay dinero? Si ahora mismo hay tres personas en España que tienen más riqueza que 14 millones y medio de personas de aquí en este Estado. Son, conocéis en Bezara, Conocéis al dueño de Ferrovial y conocéis la a de, a de Mercadona, a los tres. Mercadona. Estos tres tienen más dinero que 14 millones y medio de personas en el Estado español. ¿eh? Pero es que luego hay un 1% de la población, 465.000 españoles, 465.000, el 1%, tiene más que el 80% de la población o sea, el 1%, 465.000, tienen más que el 80% de la población. No es un problema de que no haya riqueza, es un problema de que está muy mal repartida. Y además con la crisis se ha agudizado el mal reparto. Han aumentado los millonarios, los multimillonarios, los beneficios de los bancos, y lo único que ha bajado ha sido la capacidad de compra de los trabajadores. Es lo único que ha bajado. ...solamente decir una cosa... ...imaginaros... ...que... ...en el año 2008... Se producía, un, ...se producía un millón de pesetas... ...un millón de pesetas... ...de ese millón de pesetas... 540.000 ...eran para los salarios de los trabajadores... ...y 460.000 ...eran para los beneficios empresariales... ...en el año 2018... La situación es exactamente la contraria. Los beneficios empresariales son 540.000 pesetas y los salarios de los trabajadores son 460.000. ¿Qué significa eso? Esas 80.000 pesetas, esas 80.000 que parece que son de diferencia, son, en la realidad son 80.000 millones de diferencia que pasa, han pasado de manos de los salarios de los trabajadores en todo el Estado... A las manos de los empresarios en todo el Estado. 80.000 millones de euros. Y eso que dicen que no hay dinero, que no se produce, y que esto es un caos, y que somos insostenibles. No, hay un problema de reparto de la riqueza. Y ese problema de reparto de la riqueza, no, ya no, no lo decimos solo nosotros, lo dice ya todo el mundo. Hasta, perdonad, que se me quede la boca seca. el último informe de la ONU de la semana pasada hablando de la pobreza recalcando lo que decía, lo que decía Tomás la pobreza es, eh, en, el, en el Estado español ya alcanza casi al 36% de la población, pero no solamente es que alcanza al 36% sino que cada vez hay más, hay más distancia de ese 36% con los ricos con lo cual, o esto lo arreglamos, o la, o la brecha entre pobres y ricos, va, va a aumentar todavía más. Cuando los inspectores de Hacienda de la asociación esta gesta, este que siempre sale por la televisión hablando, dice que el fraude fiscal, el mínimo, el mínimo, que se puede catalogar ahora mismo de fraude fiscal, ronda los 60.000 millones de euros, no está hablando cualquiera, lo está hablando una asociación de inspectores de Hacienda. Cuando el, directo, el, el último director que ha sido nombrado del, del Ministerio de Hacienda también, el último, resulta que viene a decir que 475.000 millones de euros están detectados fuera de España. O sea, han salido de aquí y están fuera. 475.000 millones. Es que no estamos hablando de pesetas, ¿eh? estamos hablando ya, esto es el colmo. Entonces nos damos cuenta de que mmm, no es un problema de que no haya riqueza. El problema de distribución de esa riqueza no es un problema de que no podamos arreglarlo. El problema está de que hace falta una política fiscal diferente. Una política que haga que quien más tiene, más pague. Que haga que quien más tiene, más pague. No es normal que en el año 2018... El impuesto de sociedades, el impuesto de sociedades es lo que pagan los empresarios eh, de sus beneficios, ¿eh? Pues bueno, en el año 2018, el impuesto de sociedades fue cero pesetas, cero euros. No pagaron nada. Ni Santander, ni Bilbao, ni Verdeporola, ni la petrolera, no pagaron nada. Tienen tantos recovecos, tantos recovecos legales para practicar lo que se llama la ilusión fiscal que no es un delito, porque claro, como que la ley lo permite, pero eluden fiscalmente, no pagaron ni un solo euro, de impuestos de sociedades. Esas mismas empresas, esas mismas empresas habían pagado en el año 2008 45.000 millones de euros por el impuesto de sociedades. Fijaros la diferencia. O sea, 2008, se recaudan 45.000 millones de impuestos de sociedades. 2018, perdona, no es cero, eh, son cero las que han pagado las empresas del líderes. Sí, se recaudan 20.000 millones de euros, 25.000 millones de euros menos que en el 2008. ¿eh? Y todas las que dejan de pagar son las empresas del líderes, las grandes empresas. Petroleras, bancos, aseguradoras, fondos de inversión, etcétera. La SICAP del Banco Santander, por ejemplo, ya sabéis que para formar parte de una SICAP como mínimo hay que ingresar un millón de euros en, esa, en ese fondo de inversión, ¿Sabéis a cuánto cotiza la hacienda? Al 1%, al 1%, ¿sabéis lo que paga un chaval que esté cobrando 950 euros al mes? ¿Sabéis lo que está pagando el 11% y cobra 950 euros al mes? ¿Eh? Brutos. Brutos. Entonces, nosotros sabemos, sabemos que hay formas de conseguir esto, pero claro, las formas son ...pringándose los gobiernos... ...se tienen que pringar todos los gobiernos... Se tienen... ...y tenemos que conseguir... Que la, ...que la reforma fiscal... ...que nosotros pedimos... que nosotros pedimos, ...y pedí mucha más gente, no solamente nosotros... ¿eh? ...yo creo que en esto de la reforma fiscal... ...hay muchísimos hay muchísimo más... ...que están pidiendo una reforma fiscal... ...unos para que no se pague... ...ningún impuesto... ...y se llaman vos... ¿eh? se llaman vos... ...otros para que se paguen unos impuestos razonables y otros para que lograr un reparto de la riqueza, que es un reparto que sea suficiente, suficiente para poder vivir dignamente todos. Sí. Es decir, no es, normal, no es normal que se suba el sueldo a 950 euros y salga por ahí un presidente de gobierno de una comunidad diciendo que el salario de 950 euros manda a la gente al paro pues si salario de 950 euros, manda a la gente al paro, si no le damos nada, pues volvemos a la esclavitud, o peor que los esclavos, porque a los esclavos había que darles de comer, pero ahora los empresarios no tienen obligación de dar de comer. Llegas allí, trabajas y marcha y con lo que te dé, te apañas. ¿Eh? En el tema, el tema fundamental que queríamos para era hablar de este de... de del reparto de, de, de la riqueza es decir, que no es que las pensiones nuestras son sostenibles, lo que no es sostenible es la pobreza, eso es lo que no es sostenible nuestras pensiones son perfectamente viables lo que no es viable es que haya cientos de miles de millones que se dudan al extranjero, lo que no es eh, viable es que no se paguen impuestos por parte de las grandes empresas y lo que no es viable es que haya una evasión fiscal de más de mil millones de euros todos los años luego dicen que es que tampoco había tanta riqueza, que no era tan suficiente. Hay un dato que a nosotros nos lo explicó muy bien un día una compañera que tenemos en Bilbao, un mecánico jugado, que hablaba de la teoría del pan, ¿no? Nosotros imaginaros que en 2008 teníamos un pan para comer todos, ¿eh? En el Estado español, ¿Su pan pues había una parte que se iban unos, otra parte se llevaban otros ha llegado 2018 y tenemos dos panes y medio es decir, la riqueza que tenemos ahora ya no es un pan que tenía un pan sino dos panes y medio ¿eh? y de esos dos panes y medio hay un pan que seguimos comiendo todo lo demás y hay pan y medio que solo se lo comen unos es decir, la riqueza ha aumentado, pero no ha aumentado el reparto. Antes comíamos un pan 100, de esa riqueza. Ahora comemos 110. Pero antes había un pan, y ahora hay dos panes y medio. Con lo cual, os voy a decir, hay una minoría que se lleva un pan y medio para ellos solos. Y nos dejan un pan para todos los demás. Para todos los demás. Eso es, eso es verdaderamente lo que está ocurriendo en, en este país. Es decir, cuando les oímos hablar, nos dicen de todo, que cobramos mucho y sostenibles, que aquí no paga nadie, que somos unos delincuentes casi, que vivimos demasiado, lo que quieran ellos, lo que quieran, pero la única verdad, la única verdad es que hay muchísima más riqueza que antes, que se han apropiado de esa riqueza, os voy a decir, 80.000 millones de euros, Solamente de ese, han pasado. De los salarios a los empresarios, entre 2008 y 2018, 80.000 millones de euros. Pero claro, en 10 años, 80.000 por 10, son 800.000 millones de euros que se han llevado, que ya no les tenemos nosotros, ni los vamos a tener si no los recuperamos. Y nuestros hijos van a trabajar con eso menos, y nuestros nietos van a trabajar con eso menos. Claro. Eh. ¿Y por qué fallan las cotizaciones a la Seguridad Social? Claro, si resulta que esos 80.000 millones, el 33% que se pagaba, suponía casi 30.000 millones de euros que recaudaba más la Seguridad Social, con eso no hay déficit de la Seguridad Social. Pero es que como ese dinero ya no cotiza porque se lo ha llevado el empresario, y el empresario se escapa con su dinero, lo lude y no paga, ahí viene el agujero de la Seguridad Social. El objeto de la seguridad social no lo producimos nosotros, no lo producen las pensiones, no lo producen los trabajadores. Lo producen aquellos que pagan bajos horarios, aquellos que permiten que la ley, que con la ley en la mano, se puedan llevar el dinero a las puertas fuera del Estado. Aquellos que la ley les permite evadir impuestos o eludirlos. Esos son los culpables de que no haya dinero. Porque aquí hay muchos que me dicen que tenemos nosotros la culpa. Nosotros no tenemos la culpa. La culpa la tiene aquellos que tenían que vigilar por la riqueza nacional y lo que hacen es vigilar de otra manera, vigilar de otra manera, solamente la de ellos. Por eso nosotros eh, siempre seguiremos diciendo lo mismo. Siempre seguiremos diciendo lo mismo. La, en la carta hay que repartirla de forma justa, la lucha hay que llenarla de forma justa. Y la vida será más justa para todos. Y la vida será más justa para todos. Y ahora, si queréis preguntar, intervenir, lo que creáis conveniente, lo hacemos, ¿eh? El director presidente del Banco de España pide a los pensionistas que vetamos el sí, sí, podemos... sí, bueno, eso, eso está más. Es que es otra más, es decir, oye, que habéis ahorrado dinero habéis comprado el piso, ¿no? Y dice, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, a venderlo, y así vais complementando la pensión, ¿no? Vamos, es, pero además el problema, el problema es que lo dice no un representante de la banca, sino un representante del Estado. Es decir, que le pagamos nosotros 16.000 eh, euros todos los meses, le pagamos a este señor. ¿Eh? y le pagamos 16.000 euros de nuestros impuestos para que nos diga eso, que vendamos el piso si no tenemos dinero bueno, eso ¿En ese día se sabe el servicio de quién está? Bueno. Teóricamente no sé, no sé es? es el cual para todos ¿En ese día se sabe el servicio de quién está? ¿Y por quién está nombrado? Eh, una, eh, una, pe una pequeña cronología rápida y un par de preguntas eh, un trabajador que se ve obligado a jubilarse con, con la ley de, de M. Rajoy a los 61 años un trabajador que su informe de vida laboral indica que ha cotizado durante 45 años y no obstante se ve penalizado con el 26% por juntarse esos cuatro años antes desde la plataforma eh, hay intención de eh, presentar algún recurso eh, para derogar esa ley injusta, y otra pregunta, desde la plataforma también hay intención de presentar a, alguna denuncia ante el Tribunal Constitucional, porque, por, por saltarse también la ley, porque un trabajador está obligado 35-37 o años para jubilarse, los próximos, sin embargo, un senador, un diputado, con ocho años sentados en el sillón colorado, ya tiene derecho a, a 100%. Eh, la plataforma tiene intención de presentar algún, alguna denuncia a Tribunal Constitucional, porque eh, precisamente la Constitución la que dice que todos los españoles somos iguales a la ley. Bueno, ¿quieres hacer Yo quería saber si habéis tenido algún tipo de comparativa. Eh, salarios, mujeres, hombres, eh, porque claro, aquí seguimos pensando lo mismo, las peores beneficiadas son nosotras. Ya no porque ganemos menos, sino que cuando nos quedamos viudas, que suele ser lo más normal por desgracia, a nosotros. Y... Sí, sí, sí, sí. Voy a de, de la brecha, de, de la brecha de la sí. misma, ¿Y a la gente, se bueno, bueno eh, la parte, que hay que decirlo de la brecha de género, como lo trae preparado María Ángeles, no hay problema que ahora hablará ella y lo contesta, ¿vale? En el, desde la plataforma, una de nuestras reivindicaciones es que con 40 años trabajados, eh, el trabajador cuando se jubile no tiene que tener ningún tipo de penalización, con los 40 años trabajados. Esto, por ejemplo en Francia, eh, significa que con 55 años y 40 años trabajados te puedes jubilar con el 100% de tu pensión. Con 60 años y 35 años trabajados te puedes jubilar con el 100% de tu pensión, en Francia. Aquí en España, Ahí se puede dar el caso de dos hermanos gemelos, dos hermanos gemelos. A los 18 años empiezan a trabajar los dos. Cuando cumplen los 58 años, a uno de ellos le despiden de una empresa. Le despiden de una empresa. El otro sigue trabajando. El otro sigue trabajando. Han trabajado en unos 40 años y el otro 45. el otro 45. Pero cuando se vaya a jubilar, al que lo han despidado los 58 le va a quedar el 70% de la pensión, a pesar de que haya trabajado 40 años. Hay una asociación que forma parte de, de la coordinadora nuestra, que se llama así, eh, con 40 años trabajados, jubilación sin penalización. Es decir, que con 60 años nos podemos jubilar con 40 años trabajados, porque ya está bien después de trabajar 40 años, que todavía tengas que trabajar hasta los 45, para que no te penalicen en tu, en tu pensión. ¿Eh? Entonces, sí, es una, es una reivindicación esta y es de la plataforma. Y ahora, compañera María Ángeles, os hablaba de del tema que preguntaba la compañera. Bueno, me alegro que haya salido... Perdonad que tengo poquita voz, si en algún momento no se me oye bien desde atrás, me decís que intento esforzarme un poquito más. Eh, el tema que traigo yo aquí, que voy a intentar ser breve, es lo que nosotros llamamos la brecha de género de las pensiones que es a lo que hacía el, alusión la compañera ¿cuál es tu nombre, perdona? ¿cómo te llamas? Esther. Esther. Esther, vale ¿qué entendemos por brecha de género de las pensiones? pues la brecha de género de las pensiones es la diferencia media o sea, perdón la diferencia entre la pensión media que se cobra por parte de los hombres y la que se cobra por parte de las mujeres eh... En España, en el 2018, la pensión media de los hombres en este país era 2.200 euros. La pensión media de las mujeres, 782. La brecha de género eh, media en el Estado español es de un 35%. Es decir, las mujeres cobramos como, como de pensión una media de 35% menos que los hombres. Eso en España. Ahora os cuento el dato de Cantabria. Según un informe del la OJT, que es lo que he estado consultando, España o, oh, perdón, Cantabria es la cuarta autonomía con mayor brecha de género del Estado español. Tenemos una brecha de género de, de 38,93% es decir, prácticamente casi cuatro puntos por encima de la media nacional. Es realmente terrible. Estamos hablando de pensiones medias. Detrás de las realidades, de lo, de, de lo, o sea, perdón, detrás de lo que es una media, se esconden realidades extremas. Y en este caso hay extremos realmente muy crudos para las mujeres. En, la, en esta cuestión de las pensiones por otra parte esta tampoco es una realidad privativa de nuestro país eh, en la comunidad europea ocurre prácticamente lo mismo que aquí incluso hay países que no superan en la brecha de género y hay algunos donde eh, entre el 11 y el 36% de mujeres no cobran ninguna pensión estando en edad de cobrarla es realmente trágico eh, desde el gobierno se han tomado algunas medidas para intentar, ellos son conscientes de cuál es el problema se esconden realidades muy crudas de, de pobreza, de muchas mujeres detrás de estas cifras medias entonces sí que se han tomado por parte del, de los sucesivos gobiernos algunas medidas intentando paliar esta situación. Eh, por ejemplo, eh, durante los años 18 y 19, que la subida de las pensiones fue de 1,6%, las pensiones más bajas se subieron un 3%. Bien, una medida plausible. Eh, con respecto a las pensiones de viudedad, que también hablaba la, la compañera, eh, se aumentó la parte de la base reguladora que las viudas cobraban si años anteriores había sido de un 52% se consiguió llegar a un 60% ahora mismo las viudas cobran un 60% de la base reguladora de la pensión de su difunto marido estas medidas nosotros las aplaudimos, nos parecen genial eh, pero perdona, está sí. bien porque aquí puede ser viudo o viuda, porque depende de quién sea la titularidad de la pensión. Efectivamente, pero se da la circunstancia de que el 92% de las personas que cobran una pensión de viuda son mujeres. Entonces, sí, sí, evidentemente, evidentemente. Por eso nosotras decimos que... Las pensiones pobres tienen cara de mujer, no porque todas las personas que cobren una pensión mínima sean mujeres, sino porque somos la, la inmensa mayoría. Y en la cuestión de la viudedad, pues fíjate, el 92%. O sea, somos. También se han tomado desde el poder otras, otras medidas, por ejemplo, eh, se ha creado lo que se llama el complemento de maternidad que ha empezado a implantarse en el año 2016 no sé si lo conocéis sí. ¿de qué se trata? se compró un caso sí. ¿no? que viviendo él se cobra, cobraba pico euros se murió él y con ese complemento la viuda llegó a cobrar 1090 Ajá. bien, pues este, este complemento para quien no lo conozca se aplica a partir del año 2016 y no tiene carácter retroactivo o sea, lo cobran las nuevas pensionistas que se incorporan al sistema eh, por, ten, por haber tenido dos hijos se cobra un 5% más por haber tenido tres hijos un 10% más y por haber tenido tres o más eh, un 15% sube la pensión entonces, bueno, es una medida que puede tener su incidencia eh, pues en las generaciones de pensionistas que se van incorporando ahora en el sistema, los pues que ya llevamos años en él, evidentemente ya no nos afecta también ha habido otro tipo de medidas, por ejemplo reconocer como periodo cotizado el tiempo que las mujeres pueden coger como excedencia para el cuidado de los hijos pues también lo hemos saludado con diciendo pues muy bien que lo han hecho eh, claro, que esto debería ser una medida real para todas las mujeres y no lo es porque tal y como está el mercado laboral con el grado de precariedad que tiene ¿qué mujer se atreve y en qué trabajo a decir que se retira un año para cuidar a su hijo? ¿qué va a pasar cuando vuelva a su trabajo? posiblemente lo pierda de ahí que, bueno, es un derecho sobre el papel, pero bueno no sé si la realidad lo, lo avala o no. Otras medidas que se han tomado en orden a facilitar la, la conciliación de la vida laboral y, y personal, pues también las recibimos con, como diciendo, está muy bien, los permisos de maternidad y paternidad compartidos. Y, bueno, efectivamente, todas estas medidas pues han tenido un cierto impacto en mejorar la brecha de, de género de las pensiones, porque esa brecha en el 2018 era de 38,8 y actualmente es de 35. O sea que sí que realmente ha tenido un, un impacto positivo. Hay un señor que se llama Octavio Granados, que es secretario de Estado lo fue en el, en, el, en el 2019, no sé si lo sigue siendo. No, no. no, ya no. Eh, bueno, pues este señor en el 2019 era secretario de Estado para la Seguridad Social. Y salió un día tan chulo en unas declaraciones diciendo que con las cifras que se manejaba y con las nuevas medidas que se habían tomado, en el año 30, 2035 habría desaparecido la brecha de género de las pensiones. Yo cuando lo leí me quedé perpleja. Digo, este hombre, o sea, ¿con qué, con qué carmas duras se de puede decir eso? no? ¿Qué decimos de la, desde la coordinadora a esto? Pues decimos, en primer lugar, que no nos lo creemos. Y en segundo lugar, que no podemos esperar tanto. O sea, de aquí, al año 35, faltan 15 años. ¿qué hacemos con esos casos de extrema pobreza y de precariedad de esas mujeres que no les permiten tener una vida digna y que no les permiten disfrutar de sus derechos de ciudadanía, de empleo de derecho como los demás? Ya no son muchos años. Entonces, ¿qué pedimos nosotros de la coordinadora? A largo plazo podríamos plantear muchas cosas pero a corto plazo y para allá pedimos una que ya la ha señalado el compañero Gonzalo que es salario mínimo igual a pensión mínima siguiendo las recomendaciones de la Carta Social Europea salario mínimo 1.080 euros pensión mínima 1.080 euros creemos que con esta medida que desde un punto de vista económico como ha explicado el compañero pensamos que se puede afrontar con un reparto mmm, mínimamente justo de la riqueza que ahora mismo tenemos, pensamos que se solucionarían estos graves problemas de, de precariedad. Y, por tanto, la financiación es posible siempre que se pueda, que se tomen las medidas políticas necesarias para que así sea. Eh, ¿Podríamos hablar de cuál es el origen de esta desigualdad? Yo os preguntaría, os, me gustaría que intervinierais, especialmente a las mujeres, también a los hombres, por supuesto. Eh, ¿Cuál pensáis que es el origen de esta desigualdad, eh, de esta brecha que tenemos entre hombres y mujeres para cobrar pensiones? Cotización los suel sueldos de las mujeres más bajos menor cotización ¿alguna cosa más se os ocurre? la incorporación tardía de la mujer al mundo laboral la incorporación tardía de la mujer al mercado laboral ¿no? por supuesto la mayoría también tendrá algo que ver y el patriarcado y el patriarcado entonces, ahí tenemos todos los factores ahí sobre la bueno, mesa Sí, eh, lo, los empresarios, como los obreros, podía tener cuando se vivía un poco mejor. ¿Cómo, cómo puede ser que yo empresario, y eso lo permite, pero un obrero, aunque trabaje los dos, puede tener dos coches, puede vivir, puede vivir. Entonces, no, no, no, hay que apretar el círculo. El pobre es más pobre y el rico es más rico. Claro, claro. Esa, esa, es la, esa es la teoría que yo creo que yo, eh, ¿qué ha pasado. Sí. ¿Cómo vamos a ver todo no? no, no, el dolor al pobre? Y el pobre eh, más rico a costa, como ha dicho el compañero, a costa de dolor. Sí. Más precariedad, más pobreza. <coughs> y si tú protestas por cualquier cosa, no te preocupes que hay 8 o a la fila, te quedas sin trabajo. Claro, claro. Y eso es así. Yo a no, mi punto de vista. Este mismo señor de del que os he hablado antes, yo creo que era el mismo, el que decía eh, la seguridad social no discrimina a nadie. Nosotros aplicamos criterios, vamos, criterios legales y nosotros no discriminamos a nadie. Y bueno, vale, ya se encarga de ello el mercado laboral, ¿no? Eso o sea, vino, ya está el mercado laboral ahí para discriminar. Eso mismo decía el patrón de, lo, de los empresarios trabajar más para subir la empresa uno que la verde ya <risa> bueno pues yo creo sí sí sí adelante bien yo les si estoy escuchando yo no soy, vamos yo con, con el ya que ya las tengo muy bajas empiezo ya por ahí indiscutiblemente hay que dar gracias a plataformas como están ustedes, y como otras, para que, digamos, empujar un poco al sistema. Pero tenemos a lobos cuidando a ellos. Durante todos estos años, ellos ya se han ido bien brindando sueldos, prebendas, puertas giratorias, siempre para el bien de los demás. Paraísos fiscales, ¿quién los tiene? Los que estaban en medio del gobierno, otros empresarios. Los pobres no te van a nadie van para eso. No tenían nada. Nadie. Ningún poco. Eso ya empezando por ahí. Y luego, aparte de todo esto, las presiones de los grandes empresarios. No, no se sé caminemos. Llega un presidente y le dice, ¿qué? ¿No me concedes esto? Un telefonado, la empresa se va a tomar por saco, se cierra mil obreros o 500 o 600 en la calle ¿eh? con la suficiente presión para que encima se dé dinero para que no se vaya porque con el paraíso fiscal, con una llamada ha desaparecido todo capital <risa> En cuanto a lo que decía de la gente que se lleva lo que no es es muy fácil el gobierno que quiere acabar con eso no tiene más que nombrar a inspectores de los de carrera y en un año ha aflorado todo el dinero que está fuera. No le interesa a ninguno, porque los políticos que tenemos hoy se despepantan. Y ya me traen. De verdad, la gente no apoyamos y tenemos lo que nos merecemos. Ni más, ni menos. Por mucho que vengamos. Aquí. Bueno, volviendo un poco al tema, yo. A, ver, a mí me encanta que, que podamos intervenir todos y todas, pero bueno, lo, lo vamos a hacer con orden, ¿no? Yo vuelvo a lanzar la pregunta. ¿Creéis que el señor Ganados tenía razón cuando pensaba y alardeaba de que para el año eh, 2035 íbamos a acabar con la brecha de género? Ni hablar de realidad no. Son 15 años, pero son, es tiempo. Pero ¿creéis que las medidas que se han tomado, que es básicamente las que he enumerado, pero las, lo he hecho así muy por encima, eh, son suficientes para acabar con la brecha de género? De las no, no. No. no. Eh, pregunta? Sí, sí, por supuesto objetivos, quiero decir, los criterios objetivos por los que una mujer sufre esta discriminación salarial a la hora de las pensiones. Eso es lo que estamos tratando de dilucidar aquí entre todos. Pero tú no podrías adelantar algo, porque es que parece que la cosa está un poco complicada. Bueno, a ver. por ejemplo, ¿eh? ¿qué es? ¿porque qué menos tiempo? ¿porque son mujeres? ¿Porque tienen ¿Por tienen más trabajo? Bueno, yo tenía aquí <risa> No, pero... A ver, yo tenía aquí una serie de preguntas que decía, ¿cuál es el origen de esta desigualdad? ¿Las mujeres somos más vagas? ¿Peores trabajadoras? ¿Es más valioso el trabajo que habitualmente se asigna a los hombres? ¿Estamos peor formadas? La respuesta es no a todas estas preguntas. Entonces. ¿Se puede acabar con la brecha de género? Yo lanzo otra pregunta. ¿Sin acabar con eh, la situación de desigualdad y de discriminación que hay en el mercado laboral y sin acabar con el, el, el, perdón, con el irregular o mal repartido trabajo de los cuidados? Porque ahí está, para mí, el kit de la cuestión antes habéis citado por aquí, las mujeres cotizan menos tienen, trabajos, tienen salarios más bajos tienen salarios más bajos, ¿por qué tienen salarios más bajos? porque normalmente llevan a cabo trabajos mmm, habitualmente considerados femeninos que tienen una consideración social y salarial más baja que la de los hombres ¿y por qué una mujer en el mismo puesto que un hombre ¿Mm -hmm? con las mismas capacidades, los mismos estudios y haciendo el mismo trabajo, hay mujeres que, siempre, que cobran un tanto por ciento menos. Mm. En el mismo sí. trabajo. Sí. El mismo sí. Sí. Porque el empresario valora sí. el hecho de que su puesto de trabajo lo esté sí desempeñando, no una mujer ni más menos. Perdón. Que nos siguen viendo como incubadoras andantes. En un momento de despedida nos vamos a poner a Madrid y les vamos a dejar a él ejercicios. Entonces, las mujeres, digamos, eh, tenemos peores cotizaciones, por tanto, eh, peores pensiones, trabajamos al tiempo parcial, eh, peores pensiones, eh, eh, faltamos al trabajo con frecuencia porque alguien tiene que llevar al niño al medio cuando se pone malo, y normalmente ya se sabe quién es, eh, y todo esto redunda en una carrera el profesional, la que sea, en el puesto de trabajo que sea, que suele ser muchísimo más irregular que la de los hombres. Esa es una de las razones. Otra razón puede ser, se me ocurre a mí, el, digamos, el techo de cristal que nos ponemos nosotras mismas en la cabeza. Yo os puedo contar, por ejemplo, mi, mi, mi experiencia personal. Yo he sido docente. He sido maestra durante 35 años. He eh, estado en colegios donde éramos 27 mujeres y 5 hombres, por ejemplo. ¿Vale? Hay tres puestos directivos y los tres puestos directivos estaban ocupados por hombres. Una y otra vez, una y otra vez. A mí personalmente me llegaron a ofrecer algún puesto directivo. Y yo dije que no. ¿Por qué dije que no? El puesto directivo te ofrece una remuneración mayor y una consideración social como muy guay, superior, ¿no? ¿Por qué las mujeres decimos que no a esto, muchas veces? Por el tiempo que te lleva. Por el tiempo que te lleva. ¿Por qué ellos no dicen que no? ¿Por Porque no tienen que anunciar. Ah, ¿por qué nosotras tenemos en la cabeza metido el chip de que para que todo vaya bien en la familia para que todo el mundo esté cuidado, para que todo esté en su sitio, nosotras tenemos que estar ahí. Esto es lo que la compañera hablaba del patriarcado. Esas ideas que tanto mujeres como hombres tenemos metidas aquí en nuestra cabeza. Y sin, ella, y sin, que, y sin que esta situación vaya evolucionando, que evidentemente no puede cambiar de hoy para mañana, ¿crees que podemos conseguir la igualdad eh, en las pensiones, por ejemplo, y eliminar esa brecha de género. Sí, saliendo a la calle. Claro, claro, sí, peleándolo. El, el camino no es más, pero muy eficaz. Claro. Sí, sí, sí. Saliendo, protestando, molestando, denunciando, señalando uh -huh. lo que se hace aquí, lo que estamos haciendo aquí, bajo uh -huh. no por, por esa línea. Eso. A ver, y otra pregunta que os lanzo: ¿creéis que las mujeres estamos dotadas especialmente para cuidar mejor que, no. mejor que los varones? No. ¿Qué piensan los hombres? No. ¿Qué, sí? los hombres dicen que no. Para, para el... A ver, yo la única diferencia que veo, así eh, que se pueda evaluar, la única diferencia que veo es que nosotras parimos y amamantamos a nuestros críos, a nuestros hijos. Es la única. En todo lo demás, lo que hace uno, lo puede hacer otra. Y lo que hace otra, lo puede hacer uno. ¿O no? Sí. Totalmente. Ag Agustín quería queriendo... hablar. Sí. Ah, no, también. Agustín. Agustín. Yo, yo pienso que nos lo estamos perdiendo. Así sí. lo veo yo con, con mis hijos. Yo tengo dos hijos, hija y hijo. Y he intentado, todo lo posible, no perderme la situación con ellos de pequeño. Y ahora con 30 años, ¿entendés? no lo perdemos. Aquel que se refugia en, bueno, pues como lo están haciendo, uff, qué peligro para esa persona. Sí que se le favorece por esto del patriarcado y porque viene en herencia, a la Biblia eh, anuncia, eh, eh, viene Dios y le da a escoger a, a Adán y no a Eva. Sí, sí, sí. Ya, ahí, sí, está claro. ya marco, ya marco. Y eso ahí tenemos que romper con eso. No viene de ayer, pero eh, yo creo que se está haciendo mucho, está haciendo, estamos haciendo todos mucho, porque, pero hay que ir a lo práctico, yo creo que hay que ir a, a ese 35, que sea cero, esa diferencia que sea cero, bueno, pues en la calle, denunciando, y en el mar, denunciando sí. los hombres a nuestros compañeros, eh, porque veo que las mujeres no sacáis... Kilómetro, pero lo que he dicho al principio no lo perdemos ¿eh? nos vamos a, sí. a la tumba y no hemos disfrutado ya. de lo que habéis disfrutado vale. disfrutar parecido ¿no? al tiempo al no, no, mismo tiempo. Tiempo. no sé, yo yo estoy con, con Agustín en que a ver este modelo de funcionamiento con, con esta separación de roles tan sexista eh, evidentemente ha perjudicado a la mujer y la sigue perjudicando a nivel, a nivel laboral, eh, a nivel personal, pero también nos da la oportunidad de un disfrute y una relación que quizá a un hombre le esté menos permitido o esté incluso peor visto socialmente, si asume ciertos roles, digamos, no mm, socialmente tan comunes, ¿no? y quizá pues les obligue a ejercer una masculinidad también muy marcada por... Es un que también es un lastre, evidentemente. Pero la cosa está cambiando, ¿eh? porque la gente joven, sí. afortunadamente sí. los chicos, yo tengo hijo y hija, y veo a mi hijo que está con sus hijos, con dos nietos que tengo, está más que su madre por cuestiones laborales, no tiene más tiempo mi hijo que, que mi nuera entonces está como más pendiente de los niños que él y veo a muchos padres, ¿eh? no simplemente mi hijo uno va al parque y hay cantidad de padres jovencitos, treinta y tantos, cuarenta, con sus niños pues genial. Y, y en mis tiempos, mi marido no lo veía y ahora no, ¿quieres hablar? no, eh, que el tema eh, es que en muchas ocasiones en muchas ocasiones resulta que trabajan los dos el compañero y la compañera, están trabajando pero como la compañera cobra 900 euros al mes y el compañero cobra 1.400, si hay que pedir una reducción de jornada, la pide eh, ella que cobra 900 y pierde y pierde menos la familia, por decirlo de alguna manera. Ajá. Es decir, eh, no hay más que ver la rotación que por este motivo hay eh, ejemplo, en empresas como Lupa, en las grandes superficies, etcétera, donde ...primero, mayoritariamente son mujeres las que están trabajando allí... ...y segundo, son mayoritariamente... ...esas mujeres las que piden esos permisos de paternidad... ...de reducción de un tercio o de un cuarto de la jornada... ...pero es por eso, porque al tener... Al, el, ...el dinero de la familia es el dinero de la familia... ...en un sitio pierdo 300 y en otro sitio pierdo 500... ...¿Pues qué va a hacer? Pues al de 300... ...y estos, estos sí que son los roles que dice eh, María Ángeles que hay que cambiar de los de, estos son de los de verdad estos son de los que marcan estos son de los que marcan para siempre porque reducciones de jornada eh, precariedad contratación eh, contratac eh, contratos eh, a tiempo parciales y todo esto, eso sí que marca de cara al futuro eh, de cara al futuro pero para todo, pero para todo. Uh -huh. a ver, nosotros pues sabemos que es un trabajo a largo plazo, pero abogamos porque tiene que cambiar fundamentalmente la consideración del trabajo de los cuidados. Tiene que cambiar, en, o sea, tenemos que visibilizar en primer lugar ese trabajo que es importante, imprescindible para el mantenimiento de la sociedad. Tenemos que hacer visibles a todas esas mujeres que están haciendo un trabajo eh, sumamente importante para que todo funcione pero a, la que, a las que nadie parece concederle esa importancia que tienen eh, y es que parece que lo que prima es el trabajo productivo curiosamente el trabajo productivo normalmente es el trabajo que siempre se ha visto legado al desa o sea, desarrollado por los hombres entonces yo personalmente creo que se tendría que producir digamos un, un cambio tal en el mercado laboral para que ocurriera esto que el señor Ronaldo dice que va a ocurrir dentro de 35 años de tal forma que el trabajo de cuidados tanto en el ámbito familiar como fuera de él pudiera ser desempeñado con dignidad tanto por hombres como por mujeres y que las mujeres también pudieran incorporarse de forma progresiva y yo creo que ahora mismo ya la tecnología lo permite al 100% a los trabajos tradicionalmente desempeñados por, por, por hombres en igualdad de condiciones y en, igual, en igualdad de desempeño yo lo que sí me creo es que nosotras somos capaces de llevar adelante cualquier trabajo en igualdad de condiciones a como lo hacen ellos y si ahora mismo eh, el mercado laboral las pensiones eh, discriminan a la mujer es porque eh, no se están dando las condiciones eh, ni, las, ni se están tomando las medidas políticas para ir paliando esta situación y no podemos esperar 15 años, le diría yo al señor ganador si lo tuviera aquí delante. O sea, hay que tomar medidas a corto plazo ya si queremos ir paliando esta situación. No sé si se os ocurre comentar alguna. Si cada vez va a venir los niños y si con los puestos que pagan, si comen, no pueden hacer lo que Si pagan, no pueden claro. tener un piso, ni comen, ni nada, ni nada. ¿cómo van a tener niños? ¿Todo? Claro, es que en un mercado, en un mercado precario, un mercado laboral, precario no, muy precario, vale. eh, el hecho de ser mujer es como una dificultad añadida, encima que es difícil buscar trabajo, si encima eres mujer y no buscas el típico trabajo de cuidados volvemos al tema. O sea, no buscas trabajo en atención domiciliaria, en una residencia, para limpiar una casa, un portal. Bueno, ahí sí, ahí sí. Pero ¿quién ve el trabajo de esas mujeres? ¿Quién valora el trabajo de esas mujeres? Perdona que me voy a poner un poco en contra. sí. Pues, de, la, de las mujeres sobre todo ¿Este es muy, muy, mujeres? Pero pero es claro pero es tira, pero mujer, pero una fíjate una cosa bien sencilla que tenemos para todos y eso lo podéis comprobar todos y todas está muy sencillo ¿no? hay menos conciencia del trabajo, hay menos conciencia de los derechos en la mujer. La prueba tienes en eh, que eh, las manifestaciones del todos los lunes, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres hay? Sí, tú vas, pero si está muy claro e un se che la vostra idea è che la è che la la vostra idea è che la che è Hola. A ver, eh, por favor, un momento de silencio. Eh, nosotros en el Club de Lectura tenemos establecido lo que... Lo que a lo mejor no pertenece al club, no la sabe entonces lo que yo sí os lo haría es que efectivamente no entabléis diálogos cruzados y toda aquella persona que quiere intervenir que levante la mano, yo intentaré si conozco la, el nombre porque hay gente del club lo utilizaré y si no, haré sin, sin más una, una señal hacia esa persona que me ha pedido la mano entonces entonces eh, el, el compañero que está interviniendo ha acabado. Sí, prácticamente. Pero si, sí. no, si no se lo ha dejado al pobre hombre. Bien, este señor me que, que la palabra. Yo creo que lo, yo doctor es que decía que la belleza salvaba al mundo, yo creo que hoy las mujeres, las mujeres, las abuelas, las madres están salvando el mundo. Es un pequeño país para para, para para una cosa que. que, que no, por o por por pues todo, por Yo desde Santander me ha tocado el tema de esta charla en una cosa muy importante que ahí denunciamos en Santander: la pobreza energética, el copago, la dependencia. No sé se ha tocado ese tema, pero yo voy a manifestar algo que tengo aquí, tengo que decirlo antes de marcharme a Maleaño. Vamos a ir a Maleaño. Ha salido una noticia en Barcelona cada dos días muere una persona en soledad, solitaria y los bomberos tienen que retirar las paredes 141 personas el grito mío de Santander es que sabemos el planeta sí pero sabemos a nuestros mayores que se nos mueren solo por falta de ayuda. La por, por falta, falta. de paz y de por, por dependencia anulada por, por, una, por listas rastreades interminables no entonces el tema de que venía en la, la charla sobre la pobreza energética o las pensiones de miseria tengo yo aquí que, que el 50% parece que dijiste tú por la madre antes has dicho que el 50% de las pensiones no superaban 700, 700 euros Sí, 600 sí, que... la, la verdad es que este, este proyecto que tengo yo del 2018 dice que 8,3 millones de pensionistas reciben una pensión mensual menor del salario mínimo de 640 euros Sí, claro. Bueno, yo he sacado esa data, el, el dato ese ayer antes de ayer, son datos del Ministerio de Trabajo, no sé de cuándo está publicado la fecha, no lo sé. Yo El tema, el tema este de que a mí me toca es, hemos estado en el Parlamento pidiendo a, a Revilla un bono social para la gente que está más necesitada, yo creo que de todos esos millones de, de pensionistas hay un drama social, es un crimen social que, que para mí es súper es necesario denunciar <tose> la pobreza de pensiones miserables que hace que la gente no tenga, no tenga posibilidades para vivir una vida digna y, y bueno el tema de, de, de, de que no poder ni poner la calefacción ni la estufa porque se nos pone solo por, porque la pensión no llega a fin de mes. Es mm. un tema que, que quizás no se ha tocado, eh, estaba ahí en el, el cartel, ¿no? Bien, sí, Uy, voy a creer parientes, sí. he dado la palabra, una palabra y luego continuas. Eh, eh, Sari tenía que ir a la palabra. A poder ser breve porque María Cruz tiene que seguir. comentando. bueno, yo estoy jubilada bueno, hace, hace unos meses, pero os oigo muchísimo en el trabajo quejándose con la gente que viene del exterior, ¿no? vamos, sudamericana su sobremanera su o de eso. Como que no viene a quitar el trabajo. Y que, vamos, no, y siempre son las que más facilidad tienen para reunir más poderes para tener más para, todo, para todos los tipos para los niños de, de recreos de todo y yo lo que creo que no pienso así pienso todo lo contrario pienso que esta gente que viene de fuera son los que realmente tienen niños y son los que sus niños en un momento determinado y pasando unos años nos van a cubrir a nosotros mucho no, no creo que sea la gente de los que viven fuera los que nos dicen los propios trabajos. Es al contrario, están en los trabajos que no quiere nadie. Y eso es lo que yo vivo en el trabajo y constantemente lo estoy viviendo sí. y Y me parece injusto. Me parece que es justo que los que viven fuera tengan también sí. los mismos derechos que los que están aquí. Muy bien, aquí. ¿A, A ver, yo básicamente tenía terminado lo que lo que tenía preparado sobre sobre la brecha de género, yo quería establecer con vosotros un diálogo y que viéramos, viéramos dónde están los puntos flacos y por dónde habría que atacar y también, eh, atacar me refiero, a ver, eh, no me refiero a armas, por supuesto atacar en, en el plano político y también en el plano personal porque aquí esta lucha implica cambios a nivel eh, institucional, a nivel político, a nivel legislativo, eh, en el mercado laboral, pero también implica cambios a nivel individual, en cada familia, en cada persona, que seamos reflexivos sobre nuestra propia forma de proceder, eh, la forma en que establecemos las relaciones con, con las personas que, de nuestro entorno, porque una parte, no voy a decir todo, pero una parte del problema eh, que luego deriva en discriminación en el mercado laboral, en discriminación en las pensiones, comienza en el reparto injusto de, de tareas en, la, en, en las propias casas. Entonces, un poco reseñar esto. Y sobre todo, y bueno, con, con, intentar comentar lo que dice la compañera sobre... Eh, personas que llegan de fuera no. evidentemente a ver, este país tiene un índice de natalidad de creo recordar que es 1,2 hijos por mujer o sea, no está garantizado el relevo generacional para nada o sea, aquí iría, la población española iríamos a menos, a menos, a menos con este índice de natalidad si no tuviéramos el flujo de la gente del exterior que viene para bien y para mal yo no digo que esta gente no genere también tensiones eh, porque somos procedentes de diferente cultura, tenemos distinta forma de enfrentar las cosas pero yo francamente estoy contigo en que están en su derecho porque yo pienso mí misma, si yo me viera en una situación de precariedad total de violencia de, de que me negaran todo tipo de recursos, los buscaría donde fuera. Y yo creo que cualquiera lo haríamos. Y de hecho, lo hemos hecho. Los españoles somos eh, un país de inmigrantes. De, de pues que no se nos olviden, porque ahí lo tenemos y no hace falta ir muy atrás en nuestra historia para encontrarnos en esa situación. Y. A ver qué va a pasar en el futuro, quiero decir, el futuro no está escrito por nadie, ni sabemos lo que puede suceder. ¿Quién nos dice que en un futuro no tengamos que volver a ser inmigrantes? Así que. La gente muy a Que tú conoces las normas de la... debate. Levanta la mano. De momento, la mano la ha levantado Chapi. No, a mí cuando se toca este tema que acabo de tocar, porque me preocupa. Triunfa fundamentalmente es que solamente pensamos en la gente que viene en términos economicistas. Eso es muy preocupante desde el punto de vista ético, moral y sobre todo reconocimiento de derechos. Me gustaría que simplemente eh, se reconociera el hecho de que un emigrante con pues, distintas de prenda, como suficiente para que, eh, según si eh, lo tiene establecido, los derechos humanos tengan el derecho de pernoctar, de estar de, y, de, y de tener todos los derechos que de alguna forma todos, todos tenemos y, y luchamos por ellos. Es decir, el término, el término es economicista de pensar que el inmigrante nos va a sacar porque eso no lo favorece por las pensiones. Simplemente ese dato me parece triste. Mm, sí, lo es, lo es. Eh, por ahí a otra mano. hay mano. quiero hacer un pequeño del al compañero de fondo, porque ha dicho que efectivamente no vamos mujeres a las manifestaciones, y yo que suelo ir, y alguna que está aquí presente me suele ver, y este año no he ido, por otros motivos, pero voy bueno, todos los lunes, efectivamente son cinco o seis mujeres, pero además son todos hombres. Entonces yo creo que hay que hacer un desagravio, porque casi nos han hecho jodas encima de él, y tienen toda la razón. Maribel, que ya hemos bajado las mujeres. <tose> Ya no vamos 5 o 6, llevamos 4. Por mí, se puede cerrar el delante sin la gente. Eh, vigente. Bueno, yo, yo creo que deberíamos existir, María Teresa. Sí. Creo que deberíamos existir. Es cierto que, que ahora mismo la acabamos. Vienen 4 mujeres solamente a, a las... Antes de la antigua, a las 20, vienen 4, los lunes por la mañana, hasta pequeña manifestación que hacemos frente al ayuntamiento de destino sí. es cierto, y estoy totalmente convencido estoy totalmente convencido de que no vienen, por, no porque no quieran sino porque seguramente que tienen más tareas que nosotros los que estamos funcionando estoy sí. seguro, estoy seguro no esto no es, no es reconocer ni hacerlas un biólogo ni cosas por estilo. es una y simplemente una realidad social que hemos vivido o por lo menos que la gente de nuestra generación que hemos vivido y ellas han sufrido. Sí. punto Punto. creo que evidentemente el patriarcado es, es una fórmula de explotación. de explotación a ver si me entiendes que una mujer por el medio hecho de ser mujer que no es cualquier cosa sea la que asegura evidentemente eh, la continuidad de la especie es evidentemente una cuestión genética de especie pero fundamentalmente, fundamentalmente lo que es la mujer en un sistema injusto justo, como es el sistema en el que vivimos, es que para el dinero, para el capital, es mucho más sencillo, mucho más fácil, y sobre todo, mucho más barato, mucho más barato, Pero en casa la incubadora, como alguna compañera ha dicho, porque cuesta muy poco dinero, cuesta muy poco dinero, o porque una mano de obra barata para el futuro y, desde luego, su trabajo fundamental, imprescindible para que la sociedad siga siendo productiva, está sin remunerar en absoluto. Si en España, por ejemplo, tuviésemos la misma eh, costumbre eh, social que sucede, por ejemplo, en Suecia, en Noruega, países, Suecia no, pero Noruega y Dinamarca, son de la Comunidad Europea que se supone a la que pertenecemos, a todos los niveles y deberíamos tener los mismos estándares de prestaciones sociales, Resulta que eh, trabajan en el cuidado, en el cuidado a la tercera edad, o a los discapacitados, o a la gente mayor que no puede valerse por sí misma. ¿eh? Más o menos unas ocho mujeres, son fundamentalmente mujeres, cada mil habitantes. En España no llegamos a dos. Además, esas ocho mujeres que trabajan tienen un sueldo más que digno. Aquí en España, y yo lo sé de primera mano, las mujeres y hombres que trabajan en este punto de atención a la tercera edad que lo paga la Seguridad Social y a veces también el propio usuario, no llega a cinco euros y medio lo que cobra un pueblo. Si invirtiésemos, si la sociedad española fuese justo en este sentido y utilizase la cabeza del dinero como debe utilizarlo, en esos países por cada euro que invierte, por ejemplo, Bélgica, hay estadísticas que los podría citar y demostrar no es un lo estoy haciendo, son hechos reales. Cada euro que invierte Bélgica en el cuidado de lo que estamos hablando, retorna a las arcas públicas belgas 58 centímetros. ¿En qué? En cotizaciones sociales, en más aumento en disponibilidad de dinero y en consumo, que al, final y al cabo es el motor de la economía. Simplemente por eso yo quisiera insistir que el patriarcado el no, es evidente el, el aspecto más oneroso el aspecto que, que, que estamos todos de acuerdo que es una explotación de, de la mujer por el hombre más por el hombre por el sistema, por el, por el sistema fundamentalmente. y también hay que señalar que para cambiar estas cosas lo que hay que cambiar en primer lugar son una reforma laboral y una fiscalidad como ha dicho la compañera y el compañero más justa ¿eh? y un para parecernos a Europa somos Europa vamos a echarlo ¿no? ¿No? Bueno, no queramos parecernos mucho a Europa, porque en algunas cosas están peor que nosotros. Bueno, para, lo, para nosotros, para la coordinadora, el tema de la brecha de, la de género eh, ha tenido siempre una importancia eh, mayúscula, una importancia suprema, en el sentido de que las pensiones, las pensiones, ahora mismo en el Estado, es decir, hay una pensión media de 660 euros, pero es que hay dos millones de viudas que cobran, menos, que cobran menos de esos 600 euros. Dos millones de viudas. En Cantabria son más de 20.000 20 las que viven con menos de 600 euros de, de, de pensión. Para nosotros, la reivindicación de, que explicaba María Ángel de salario mínimo, igual a pensión mínima, igual a los 1.080 euros que dice la Carta Social Europea, es fundamental para acabar con la brecha de género. Aunque no hay que olvidar que siempre estamos en un sistema economicista y es en la economía donde tenemos que ganar una serie de batallas. Luego hay unas derivaciones sociales, políticas, de exclusión social, etcétera, que se derivan de esa situación económica. No hay que olvidar que la mujer ha, estado, ha podido estar dominada como ha estado dominada por su falta de independencia económica. Que ahora mismo está sufriendo una violencia eh, unos dicen que es intrafamiliar, de intrafamiliar una violencia de género y esa violencia de género tiene mucho que ver, mucho que ver con la falta de medios económicos para que esa mujer pueda abandonar ese, ese lugar, ese sitio e independizarse, etc. Para nosotros es fundamental. La brecha de género en el tema de las pensiones es el que la pensión mínima sea igual salario mínimo. De hecho, es... Eh, desde la Coordinadora Estatal... ...para el 8 de marzo... en es nuestro eslogan principal... ...por decirlo de alguna manera... ...salario mínimo... ...igual a pensión mínima... ...igual a 1.080 euros... ¿eh? ...y que sepáis que es una reivindicación... ...que no abandonamos... ...que no abandonamos... sino una reivindicación... ...que nos llaman ilusos... ...que nos llaman... ...que es una exageración lo que pedimos... ...que de dónde va a salir el dinero... ...ya hemos explicado antes... ...de dónde está el dinero... ...y es posible sacar ese dinero... ...y sobre todo es necesario es necesario sacar a esas dos millones de viudas de esas pensiones de miseria. A esas 20.000 viudas de Cantabria, sacarlas de esas pensiones de miseria. Cuidadín, es que estamos hablando de palabras, de palabras mayores, de palabras mayores. Cuando Miguel Ángel nombraba el tema del, de, de la pobreza energética, nosotros estamos reivindicando ante el Parlamento de Cantabria un bono social. Pero un bono social diferente al que, está, al que hay ahora. Un mono social que contempla energía, gas y agua y telefonía, y telefonía, sobre todo el tema de la teleasistencia que se está haciendo. Y queremos que ese mono, ese mono sea gratuito, gratuito y que cubra las necesidades de todas las personas que cobran menos del salario mínimo interprofesional, de todos los pensionistas que cobran menos de eso. queremos ...que las eh, residencias... ...de la tercera edad... ...sean accesibles sobre todo para los que menos tienen... ...que se empiece a contar por los que menos tienen... ...no por los que más pueden pagar... ...queremos que el transporte regional... ...que el transporte regional... ...sea para todos los ingresos inferiores... ...a 18.000 euros al año... ...que sea totalmente gratuito el transporte regional... ...es decir... Ahí hay, una, ...hay una labor muy importante... ...también que hacer... ...¿por qué? porque efectivamente la pobreza energética va unida a la pobreza económica, va unida a la exclusión social, va unida a morir solo, como dice Miguel Ángel, etcétera. Y ahí en esa pelea vamos a continuar y está, y está nuestra tabla reivindicativa. Es decir, cuando hablamos de pensiones, estamos hablando de la dignidad de los pensionistas y de todo lo que afecta, a esa dignidad de los pensionistas, incluido ese artículo 50 que lo reconoce de boquilla de la Constitución, pero que luego en la práctica no se cumple. Que por eso queremos recoger las firmas y por eso queremos cambiar la Constitución para que esté a nuestro favor, no a favor de la interpretación ...del que llega a gobernar. Benita, una sí. otra palabra? yo simplemente quería hacer extensiva una información porque estamos hablando de pensiones, de dependencia, de todo. pero bueno, como no solo de PAN viven los mayores, eh, deciros que eh, Servicios Sociales, la, eh, de Cantabria, ha sacado una guía de pautas de actuación para la protección jurídica de las personas mayores, bajo el título que nada, detenga, que nada detenga sus derechos, que la podeis, se puede descargar en la guía, de, en, en la página de ICAR y bueno, sobre todo habla de modificación de la capacidad eh, jurídica, de la guarda de hecho de voluntarias, de, voluntaria, de las voluntades de anticipadas, del testamento vital, eh, de la renta vitalicia en fin, son una serie de derechos que a veces no tenemos como muy en mente o se nos pasan por desconocimiento y que, bueno, hay, una, hay, hay dos proyectos, uno muy amplio para profesionales, pero hay otro para la ciudadanía en general, además en lectura fácil, con lo cual lo vamos a entender todos. Eso es algo bueno que crea el progreso. ¿sí? La lectura fácil es uno de ellos y bueno, que lo podéis descargar y allí, Porque estamos hablando de soledad, de haber también la ley protege a las personas frente a los familiares, a las personas mayores cuando necesitan mmm, que se han alimentado, bueno, y, y no, no se puede desproteger a nivel familiar tampoco, eh, porque la ley pues, les protege en ese sentido. Entonces, bueno, pues son pequeñas cosas que a veces se nos pasan y que es de reciente creación, entonces supongo que estará todo muy actualizado. Muchas gracias por decirlo. ¿Sí? Sí. Ah, toca. Sí. Bueno, pues estamos haciendo sí, sí. tratando el mismo tema. Yo también quería hablar sobre el centro de, de de, de, los, los centros de atención a la dependencia que hay en Cantabria. ¿no? En Santander hay, hay uno, que es, se llama Santander, que es, Angot, que es el gobierno de Cantabria. Eh, hay otro en Adero, no hay más que esos dos. Y luego hay otro también en Sierra Leona, que, que es para niños con unas diferencias diferentes, que también es un centro de atención a la dependencia. Lo demás son todos privados. No hay, hay una diferencia grandísima de los privados a los públicos. Los privados tienen muy poco personal para atender a la gente, porque más y más es menos lo que van a ganar. ¿no? Y entonces se nota mucho del centro que es público. El centro público pues, trata a las personas debidamente, con, con, ¿no? con el tiempo que necesitan y con las auxiliares o médicos o eh, enfermeras lo que requieren y yo, hasta mi madre, en un centro de atención a la, a la dependencia, que es, que es público, somos muchos hermanos y no nos vemos de acuerdo, que yo va no yo quiera, y entonces veo la diferencia que hay de unas a otras. ¿Cómo pueden hacerlo todo privado? ¿Cómo se priva, todo se, se hace privado sí, y no lo público? ¿Por qué no se hacen residencias públicas? La que había la pérdida la quitaron, porque estaba muy buen sitio, claro estaba casi al salinero, y ahí pues era muy, muy bueno para que estuvieran, eh, pues, fueron a residencia de mayores, ¿no? Bueno, residencia no, un centro de atención a la dependencia, que lo hizo Zapatero aquella vez. Y me parece que eso, había que mirarlo mucho y hacerlo, hacerlo más público que, y no privatizar tanto, porque a la gente mayor no les conviene lo que es privado, le conviene lo público. ¿Contesta es usted? Bueno, desde la coordinadora ponemos eh, el énfasis en la defensa de lo público, en la, en la defensa de la sanidad pública, de la educación, de la ley de dependencia, que era un tema que teníamos también hoy en cartera para poder um, haber hablado de ello, pero bueno, nos parecía que era ya come mucho y lo hemos hablado, pero que también es un tema central. Eh, la dependencia es el cuarto pilar del estado del bienestar la educación, la sanidad, las pensiones y la dependencia. Los pilares del estado del bienestar no se pueden dejar en manos privadas. Eh, sin embargo, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eh, todo se privatiza, como tú dices. Eh, ¿Pero realmente qué hay detrás de esa privatización? ¿Está el interés de que los servicios funcionen de forma más, más eficiente? pues desde la coordinadora estamos convencidos de que no, de que realmente lo que hay detrás es un interés económico o sea, interés por parte de como decía antes aseguradoras bancos y demás de echarle mano al negocio y lo hemos visto claramente con el tema de las pensiones o sea, el empeño que tienen en que la gente se convenza de que cuando, van a, cuando la gente joven, se convenza y están convencidos, eh porque nosotros hemos salido por ahí en, a, en algunos mercadillos y demás por la campaña de firma y, y muchísima gente joven que te firma pero, pero te dice yo sé que yo no voy a cobrar pensión y tú dices es que con esa mentalidad ¿dónde vamos? no, no, vamos a ver esto es un derecho público es un pilar del estado del bienestar entonces es algo a lo que no podemos renunciar y conste que el, el asunto de privatizaciones no es, como decíamos, en beneficio de los usuarios y del mejor funcionamiento de los servicios, sino más bien es al contrario. Y lo sabemos por experiencia. Así que seguiremos luchando por lo público, por estos cuatro pilares de los que estábamos hablando. Lo que decía, que Claro. Sí, sí, sí, exactamente pero, pero que, dice, espera que está primero el señor de Abraba, perdón sí, sí, sí, sí, pero, Simplemente quería decir algo que no había olvidado Un poco breve Sé sí, que en los filibau hay plazas concertadas ¿no? Sí, sí, claro Pero, pero hay plazas concertadas afortunadamente, pero no están son 1.200 eh, bueno, paga el, el, el, el gobierno y en lo demás lo paga el no, sé, no se el señor de Sí, Es que tiene un sueldo, no una lesión. Y el... Tenía la, la palabra el, el señor de atrás. Ya, bueno. Y luego este otro señor. Mira, mis compañeros al hablar y por un que hablaba, se, ha, se ha puesto que manifiesto que la mujer es la que lleva el peso de la casa la que lleva, la que se la trata más injustamente, el salario. ¿Qué es lo que está pasando? Si no se reivindica, si no se reivindica eso, nadie te va a venir a poner las cosas a nosotros mismos en las pensiones. Nadie podríamos haber seguido con el 0,25. Si no son nuestros amigos del IBAO que empiezan y se continúan. Si no se reivindica, se tiene cosas. Si no se hace nada, no te dan nada. Y eso es lo que quería decir, y que a ver si me habéis entendido ahora bien. ¡Tamante! ¡Tamante! Si me he me con nadie. ¡Vale! Quería ¿Sí? ¿Sí? decir, lo ¿no? que tiene, por lo menos para mí, todavía son errores. Porque yo, de pensión, 653,08. Con eso. Sí. Estos son datos del de, de 19. Sí. No, de fábrica, pero luego los últimos años coticé como autónomo. Pero me llevo llevado veintitantos años trabajando para una empresa. Y luego por mi cuenta. Entonces los últimos años de pesco más, pero así todo. Yo cobro si cierto, Y casualmente yo tenía el bono, el bono, de, el bono social. De la electricidad. Me he ido el otro día y parece que me va a venir una carta. Estos regalos de Andrés y de que me, me lo van a agregar como bueno, me lo han estado dando estos años, dos años que ha sido pero ahora, este año con el, con el mismo la, la misma pensión, me lo deniega que el otro día hasta allí me lo han dicho pero lo pagarán por carta eso está aquí, ¿eh? y el copago, yo pago 8,23 sí, sí, sí, yo, me lo han dicho el otro día que tenía que estar por encima no me ha llegado la carta, ¿eh? Cuando llegue, veremos a ver qué pasa. Pero de momento me da la denegación de ¿sí acuerdo. Bueno, son aquí, ¿eh? estos son datos, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, tenía que ir a la palabra. Bueno, ya había comentado sobre que había clases concentradas, pero que... Que vamos, son mínimas que hay, no, no cubren las necesidades que tienen todo el mundo para ellas. ¿no? Y así que no, las residencias privadas, como he dicho, no tienen la misma calidad de vida como la residencia privada. No tiene ni comparación. Y eso es lo que quiero a los que, para que para los equipos de televisión públicos, no privados de un poco clara el tema de la residencia, de lo público y lo privado. O sea, eh, la mayoría de las residencias privadas tienen las plazas concertadas y privadas. Y en cuanto al copago da lo mismo que vayas a una residencia pública, totalmente pública, que toda ciudad, totalmente privada. Porque te van a hacer hay un copago que está en relación a las rentas que tiene la persona. Eh, el, el, la diferencia es cómo está el personal de esas residencias, que lógicamente en las residencias públicas tienen unas condiciones mucho mejores y eso repercute en los, en los usuarios. Con lo cual, lógicamente sería mucho mejor que todo fuera público, porque van a estar en mejores condiciones. Pero de cara a acceder a, a las plazas públicas o privadas o concertadas, es lo mismo, y el copago va a ser igual, si se hace desde la dependencia, que es como... Depender del grado, El grado mínimo tiene que ser el 2, pero te dirá las, sí. las rentas totales de la persona, y ahí está el copago que tiene que, que Vicente, hay un dato, yo no he traído el papel, pero he solicitado informes en la consejería. El correspondiente del gobierno autónomo y el año, pas el año pasado, 16, perdón, eh, el año pasado se ha gastado eh, a las empresas privadas que dan este servicio a la sociedad, que como sabemos es prácticamente el 95%, eh, están en manos privadas, la administración les paga la hora trabajada por los trabajadores que tienen contratados, que son más o menos 700, entre 700 y 900, depende de la época del año, 16,65 euros, creo que recordar a la empresa que tiene esos trabajadores haciéndose trabajo bien en domiciliario y vienen en las eh, residencias concertadas donde hay tratas concertadas y tratas también de carácter privado pero el salario que reciben estas personas estas partículas no sé de general no, bueno, porque más no sé de, lo puedo afirmar no llega a 6 euros es decir, que eh, además Además, es un gran negocio. Digan lo que digan estas empresas, ¿eh? estas empresas ya quisieran contar con, las pequeñas empresas, las que con un margen ¿eh? bruto de beneficio, ¿eh? prácticamente del 65%, del 65% para poder funcionar. Y por otro lado, hay una audiencia que sale hoy en los periódicos. La sanidad privatizada en la Comunidad de Madrid les ha costado a los madrileños, nos ha costado a todos los españoles, porque eso forma parte del presupuesto general del Estado en los dos años o tres años de las acciones últimas, 3.700 millones más de euros ¿eh? en tres años. Es decir, que en eso de que la sanidad privada, o que la educación privada, o que la atención a la tercera edad privada es más barato y más eficaz, es una cochina mentira. Es un puto negocio en manos ¿eh? de gente sin principios. Y ¿eh? por evidentemente, por los políticos, ¿eh? que con la... Pues, puertas giratorias nos están día y día. Ya... Eh, Cerráis vosotros ya. Sí, es que ten tenemos un tema pendiente que tenemos que acudir a una, a una charla en Maliaño que da una compañera de Bilbao, Marian Rojas, y un compañero de allí, Luis Alejo, y entonces queremos estar presentes allí. ¿eh? Entonces, lo único, mmm, deciros. Aquí quedan, quedan muchos temas en el, en el tintero, quedan muchos temas en el tintero. La compañera María Ángeles había preparado el, el tema de la, de la dependencia también para, para explicarlo. Quedan muchas cosas, no tenemos problemas dentro de dos meses si queréis que vamos por aquí a hablar de otra cosa o de lo mismo, pero cambiando el paso y hablando de cosas más concretas, lo que sea, no tenemos ningún problema. Aunque además da gusto, con la participación que, que hay, da gusto estar aquí. ¿eh? Sí. Pues nada, muchísimas gracias por estar.